Bueno pues, um, hoy vamos a, ahora sí ya a demostrar eh, la fórmula de Cauchy, la fórmula integral de Cauchy eh, Que ya la habíamos planteado, ¿no? Hacia el final de la clase del día viernes Este, como les comenté, es eh, pues el segundo teorema más importante del curso De hecho, mucha gente quizá me lo pueda rebatir y me, y me podría decir No, es el teorema más importante Pero no olvidemos que, es bueno, no, es que no me gusta la demostración, pero bueno el teorema más importante es Cauchy porque vamos a utilizarlo con... Pues vamos a demostrarlo con el teorema de Cauchy, ¿vale? Además que, bueno, o sea... Eh, parecería ser el teorema más importante porque cuando veamos las aplicaciones de este Que va a ser justamente todo el siguiente capítulo Pues siempre vamos a estar recurriendo, ¿no? A esta formulita que vamos a ver el día de hoy eh, Por eso parecería ser el más importante Pero pues como se demuestra con Cauchy Realmente lo importante es el teorema de Cauchy, ¿vale? Entonces, este pues les voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar a ver la demostración de este eh, la demostración de este no es nada no es nada complicada pero después de esta este, es la siguiente la siguiente cosa que vamos a querer hacer si sí, va a tener una demostración bastante técnica vale entonces una vez este, les advierto entonces Cauchy va a estar relativamente sencillo eh, les voy a decir cuál es el plan luego una vez que recuerden que Cauchy es un tema que tiene que ver con calcular una derivada cuando queramos generalizar ese teorema para obtener más derivadas Ahí es donde se va a poner un poquito técnico el asunto Les voy a explicar por qué Y bueno, vamos a ver un teorema que va a ser ahora sí técnico ¿va? Después De, eh, de todos modos les recordaré No nada más es para que se vayan mentalizando que Aunque este teorema va a ser fácil de demostrar El siguiente que vamos a demostrar en realidad no Y va a tener su chiste ¿tale? Entonces eh, les voy a compartir mi pantalla Y eh, vamos empezando Uh -huh. Ya saben, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan me, me detienen Va. Uh -huh. Sale Entonces, ok Empezamos Entonces Nos quedamos en el la fórmula integral de Cauchy ¿Vale? Entonces les voy a recordar qué dice la, el teorema y ahorita pues, procedemos a la demostración. Entonces el teorema básicamente inicia con, como siempre, tomarse f, una función de u, un subconjunto de los complejos en los complejos, ajá, donde u va a ser como siempre un abierto y conexo. ¿Vale? Y ahora voy a suponer que tengo un lazo ¿no? en u, sería una función continua, ajá, que es, bueno, del 0, 1 a u que es homotópico a un lazo constante, es decir, lo puedo contraer. Esta ya es una hipótesis que aparece en muchos lados, ¿no? Entonces no es nada raro. Y aquí va la parte, la siguiente parte importante. Y además de eso voy a suponer que tengo un punto Z0 en U, que es el dominio de mi función F, o si quieren verlo ustedes, el codominio ¿no? de, de la sigma, fíjense, con la propiedad, esas dos propiedades son importantes, de que este Z0 no pertenezca a la traza de sigma, es decir, no sigma no lo cruce es decir no está en la imagen de sigma y además aquí va la segunda cosa que es importante que se encuentre en la región acotada por sigma vale entonces bajo esas condiciones lo que nos dice el teorema o la fórmula integral de Cauchy es que si ustedes toman f y lo evalúan en z0 vean que se valorar una función y multiplican eso por el índice de la curva sigma respecto a el punto z0 eso lo pueden calcular como 1 entre 2pi y la integral sobre la curva sigma de f de z entre z menos z 0 ¿Va? Entonces, eh, es un tema bastante sencillo, bastante bonito y sorprendente. Yo al primera vez que lo vi me sorprendí mucho. ¿Va? Porque fíjense, o sea, si lo vemos con ojos un poquito, ¿cómo decirlos eh, Bueno, lo vemos con, con ojos quizás no tan, este... No tan, digámoslo, leyendo el teorema, nos está diciendo que esa integral que tenemos aquí, del lado derecho, la podemos calcular multiplicando dos números, ¿no? Este número de vueltas que ya demostramos que era un entero en la clase anterior y la evaluación de la función. Entonces es un tema milagroso, ¿no? Un integral nos permite calcularla como evaluar una función y multiplicarla por el número de vueltas de la curva sigma, ¿sale? Déjeme volver a ser insistente en que ese teorema es bien, o sea, requiere una, dos hipótesis bien interesantes, que es que el punto z0, sobre el cual quieres calcular, ¿no? La integral esta, que es, aparece aquí y aparece aquí en la evaluación de la función, no puede ser cruzado por la curva, es decir, sigma no puede tener como punto z0. Y la parte la segunda parte importante es la curva de esta sigma, que recuerden que es cerrada, tiene que rodear al punto Z0. A eso me refiero con que esté en la región acotada. ¿Va? ¿Por qué? Porque recuerden que si estuviera fuera de la región acotada, la función 1 entre 0 sería holomorfa, ¿no? Y como f es holomorfa, pues esta cosa tendría, esta integral tendría que ser 0, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que pedir que, sea, que esté dentro de la región acotada, ¿vale? O sea, no, no nada más es porque se nos ocurre, sino que si hay una razón, si no, no puedo calcular esto, ¿no? Porque la integral repito tendría que ser 0, ¿no? Como ya sabemos. Eh, y bueno, sí tengo que decirles algo acerca, antes de empezar a hacer la demostración de este teorema. Este, En ese teorema, como yo les dije hace un, hace un momento cuando vamos a empezar la clase Voy a ocupar el teorema de Cauchy Pero no voy a ocupar cualquier teorema de Cauchy Sino que en realidad voy a ocupar eh, una de estas variantes Parecida al lema de Gursat cuando lo, lo vimos con singularidades Si ustedes recuerdan cuando vimos pues, ¿no? el lema de Gursat Una vez que planteamos el lema de Gursat Yo les di una versión que... Nos permitía un poquito de flexibilidad. Yo les dije que básicamente decía que cuando ustedes tomaban una función holomorfa en un abierto y conexo, y sobre ese abierto y conexo había ahí metido un triangulito. ¿ajá? Y lo que pedíamos a esa función era que, dado un punto en el triangulito, que puede ser en cualquier hora del triangulito, en ese caso, si sabíamos que la función esta f era holomorfa en todos los puntos de su dominio, quitando ese puntito pero era continuo en ese puntito, se seguía valiendo que el integral sobre la frontera del triángulo era igual a cero. ¿No? Entonces, bueno, así como tenemos este lema de Gursat con singularidades, recuerden que al final de cuentas el teorema de Cauchy es una generalización ¿no? de, eh, del lema de Gursat, también tenemos un lema de un, este teorema de Cauchy con una singularidad que se, pues, ap aparece como los, en los ejercicios de esas notas que no les vamos a poder entregar. Eh, yo creo que no. Eh, pero, o sea, tengo una versión de Un teorema de, de Cauchy con singularidades Que es el que realmente vamos a ocupar aquí Entonces fíjense, les voy a escribir qué diría Y ya si ustedes quieren, pues hagan el ejercicio Y se van a dar cuenta que es hacer exactamente lo mismo Que hicimos en el caso del lema de Gursat, Solo adaptárnoslo ¿no? al teorema de Cauchy Que la idea de cómo demostramos el lema de Gursat Con una singularidad Era llevar la demostración a un te al teorema de Cauchy ¿No? Y ocupar Bueno, analizar básicamente tres casos Dependiendo de dónde estuviera ubicado el punto Y el caso que era a lo mejor un poquito más este... Complicado de todos estos, ¿no? Era si este, Si el punto estaba en los vértices, porque ahí utilizamos además del de lema de Gursado original, ocupamos, ¿no? Una condición que tenía que ver con hacer un límite chiquitito, ¿no? Aquí va a ser exactamente la misma idea la que vamos a usar para el teorema de Cauchy. Este, Entonces, a ver, les voy a poner qué teorema de Cauchy vamos a utilizar y es el que vamos a utilizar. Entonces, el teorema de Cauchy con una singularidad, teorema Cauchy, eh, con singularidades, singularidades. Diría pues, lo que acabamos de decir, no nada más adaptar el enunciado, repito, ¿no? Del lema de Bursat. Si ustedes se consideran f, ¿no? Una función de que va de u un subconjunto de los complejos en los complejos. Con u abierto y conexo. Abierto y conexo. Además se toman Z0 un punto en u. Ajá. Tal que f es holomorfa. en u quitando el punto z0 y continua en el punto z igual a z0, ¿no? Entonces, para cualquier sigma, ¿no? Curva cerrada, ¿no? Curva cerrada, curva cerrada, ¿no? En u, yo tengo que la integral sobre sigma de f de z, de z, es igual a 0. ¿Va? Lo que uno esperaría, ¿no? Haciendo el debido cambio, ¿no? Que teníamos en el lema de Wursat de, en vez de pedir la condición de holomorfía global, pido esa condición de holomorfía en todos los puntos, salvo uno, pero pido que la función sea continúe en ese punto. ¿Sale? Entonces, repito, esto viene como ejercicio en las notas. Eh, es, la demostración es utilizar el teorema de Cauchy que conocemos, ¿no? Adaptando la demostración tal y como hicimos en el lema de Wursat con singularidades. ¿Va? Entonces, esa es lo que ten, la única cosa que tenemos que tener en cuenta para poder dar la demostración de... Este, el, el este, de la fórmula integral de Cauchy ¿Vale? Ok, entonces, eh, voy, a voy a proceder a dar la demostración, vale De la fórmula integral de Cauchy Entonces, a ver, pues vamos a hacer eso, ¿vale? Entonces vamos a construir una funcióncita que cumple las propiedades, las condiciones que cumple, ¿no? La fórmula integral, la fórmula es, perdón, a ver, vamos a dar una función Que cumple las condiciones que aparece en el teorema de Cauchy con singularidades y de ahí vamos a sacar la prueba ¿va? Entonces, a ver, por eso voy definiendo esta función auxiliar que entonces voy a considerar la función g que también va a estar definida en u y que voy a dar los complejos que tiene la siguiente regla de correspondencia fíjense si z es diferente de 0 de z0 va a ser f de z menos f de z0 entre z a menos z0 vean que estoy pidiendo que, f de, que z sea diferente de z0 para que tenga sentido hacer cociente en esta función Que ojo Observen que este cociente que aparece aquí es el que aparece, ¿no? Cuando queremos calcular la derivada de la f previa a sacar el límite, ¿va? Y número dos, para que esté definida en todo u, falta decir cómo voy a definir la función la g en el caso de z0. Bueno, pues cuando esté en z0 la voy a definir como la derivada de z0, ¿va? No es tan raro, no voy a ver la definición porque lo que quiero es, si estoy de lejos de z0, quiero que se calcule como este cociente y si estoy en z0, quiero que se calcule como la derivada. Pero pues el punto es que este cociente, cuando Z tiende a Z0, converge a la derivada. ¿Vale? Entonces, más o menos por ahí es por donde va la definición, ¿no? Entonces, fíjense muy bien lo siguiente. ¿Qué puedo decir de esta función? Bueno, pues esta función de entrada es holomorfa en U quitándole Z0. ¿Por qué? Porque la F es holomorfa en todo U. Entonces, el dominio de la función esta es holomorfo, ¿no? En todo U. Pero como estoy haciendo cociente con Z menos Z0... Recuerden que en el cociente Para buscar en qué puntos es holomorfo Un cociente es hay que checar los puntos no Donde es holomorfo el dominio Donde es holomorfo el codominio Y quitar los puntos donde, el, donde A ver, dije algo raro Entonces vuelvo a repetir Hay que buscar los puntos donde El numerador es holomorfo El denominador es holomorfo Y donde el denominador no se anule Eso es lo que tengo que quitar no Entonces, esta, eh, la parte de arriba es holomorfo en todo U la parte de abajo es holomorfa en todo U, pero hay que quitar los puntos del denominador anule ¿no? Que es Z0, entonces por eso es que tengo holomorfía aquí, ¿vale? entonces, No Entonces, nada más quitar Z0. Y ahora, ¿por qué esta función va a ser continua en todo U? Pues por lo que acabamos de decir anteriormente, ¿no? O sea, ¿qué pasa si ustedes calculan el límite cuando Z tiene Z0 de la función G? Pues como justo, ¿no? Estoy calculando el límite cuando Z tiene Z0, pues la G se evalúa como este cociente... Y si yo calculo el límite de ese cociente cuando se está tiendo a z0, eso converge a la derivada, ¿no? Entonces, pues justamente por construcciones que es continua en z0, y, en, y esto me implica que va a ser continua en todo u. Pues el argumento que hicimos hace un buen de tiempo, ¿no? ¿Por qué? holomorfa ¿no? En este conjunto me implica que tengo continuidad en u quitándole z0, y por lo que acabamos de comentar, tengo continuidad en z0. Entonces, pues ya tengo continuidad en todo u, ¿vale? Entonces, pues estoy dentro de las hipótesis del teorema de Cauchy con una singularidad, que es el que acabamos de decir ahorita, ¿no? Entonces, ¿eso que me implica? Que si yo calculo la integral, ¿no? Sobre cualquier curva cerrada de esa función g, eso me da cero. Entonces, en particular la quiero calcular sobre la curva cerrada que me dan las hipótesis, que es la curva sigma. ¿Vale? Entonces, ok, pues ya tengo que esa integral me da cero. Ok, ahora... ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues lo que voy a hacer nada más es simplemente hacer un cálculo de la integral esta. ¿Vale? Entonces, quiero calcular la integral de esta función g. Ya sé que me vale cero. Entonces, pues esta integral g, salvo un punto, se comporta, ¿no? Como ese cociente. Entonces, recordemos que en un, cuando tenemos una integral, ¿no? Recuerden que al final de cuentas la integral esa que definimos, la integral esa de trayectorias, se comporta como la integral de Riemann en la parte real y en la parte imaginaria. ¿No? Entonces, pues, bueno, pues esta integral en realidad yo aquí puedo desechar una colección finita de puntos, y por ende pues la función esta g, cuando yo integro se comporta como la función esta, porque repito, eso solo es un punto, ¿no? entonces eso se puede desechar de las integrales, entonces tengo este comportamiento acá, que es lo que estoy diciendo acá, entonces voy a hacer este pequeño cálculo ¿no? que yo obtengo con esta igualdad de integrales, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? voy a, hacer, voy a separar el numerador, el numerador lo puedo separar como f de z, entre z menos z 0, Menos f de z0 entre z menos z0. ¿No? Y si ocupo la linealidad de la integral, eso me va a quedar como la integral sobre sigma de f de z entre z menos z0. Menos la integral sobre sigma de f de z0 entre z menos z0. ¿Vale? Ahora, en esa primera parte de la integral, no voy a hacer nada. Porque esto ya se parece mucho a lo que tengo aquí en la parte de Cauchy. Ahora hay que ver qué sucede con la segunda integral. Y ahí hay que notar que f de z0 y es una constante eso no depende de z, de z no que es la variable de integración entonces eso lo puedo sacar de la integral y esa segunda integral me va a quedar f de z0 por la integral sobre sigma de dz entre z menos z0 pero si ustedes recuerdan el número de vueltas de sigma en el punto z0 era 1 entre 2pi y la integral sobre sigma de dz entre z menos z0 eso quiere decir que esa integral que tengo aquí es 2pi y el número de vueltas de sigma ¿no? alrededor de z0 Entonces si hago ese cambio Vean que lo que a lo que estoy llegando Es a que la integral sobre sigma De la función g Es la integral esta que tengo aquí Menos f de z0 Por 2pi por el número de vueltas eh, De sigma en z0 Pues si paso dividiendo no El 2pi al otro lado no Una, una vez que recuerdo que es 0 aquí Y paso este a, Y paso este término no a el lado que tengo aquí yo tengo la fórmula que tenemos acá, que es la fórmula integral de Cauchy. ¿Vale? Y ojo, ¿no? O sea, nada más estoy pasando el 2pi al otro lado porque puede ser eh, bueno, el número de vueltas, ¿no? Lo tengo expresado de esta forma, ¿no? En la, en la formulita que tengo aquí. ¿Vale? Entonces, ok. Si se fijan, es una demostración bien, bien, bien sencilla. Nada más teniendo en cuenta el, lema de, el teorema de Cauchy con una singularidad. ¿Va? Que bueno, en cualquier caso ya les expliqué qué decir. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? Ah, ¿No? todo súper bien Así Bueno Entonces es el teorema de O la fórmula integral de Co de Cauchy ¿Sale? Eh, un teorema súper importante Y no sé ustedes Pero súper intrigante Yo la primera vez que lo vi Dije, wow, qué, qué increíble es ¿No? Sobre todo porque La la fórmula que me gustaba leerlo era, puedo calcular esa integral nada más evaluando una función, ¿no? Y calculando un índice, ¿no? O sea, este índice no debe ser tan raro, porque recuerden que al final de cuentas es el número de vueltas, ¿no? Entonces, en muchas curvas, uno ni siquiera tiene que calcular la integral, ¿no? Como ya sabe que esto en verdad, ¿no? Lo que me está viendo es, ¿cuántas vueltas le da sigma a Z0? Es algo que se puede uno hasta calcular, ¿no? De forma, este... O sea, sin hacerle la integral, vaya, o sea, de forma visual, ¿no? Entonces, a ver, es un teorema increíble. Eh, no sé ustedes, pero es un teorema increíble. Eh, a ver, aquí hay una pequeña notita que, que les voy a hacer. De hecho, es una notita, una observación, que es la siguiente, fíjense. Eh, esta fórmula integral de Cauchy es bien interesante porque si se fijan aquí como lo pongo, es un estilo propiedad promedio. ¿No? Porque aquí va la segunda cosa intrigante de este teorema. Fíjense, vamos a pensarlo como un teorema que me permite calcular quién es f de z0. Es decir, un poquito diferente a como lo estábamos haciendo anteriormente, ¿no? Hace un momento yo les dije, es un teorema interesante porque me permite calcular un integral, evaluando una función, ¿no? Y multiplicándola por un número entero. Vamos a pensarlo de la forma complementaria, que es, el teorema de Cauchy nos está diciendo que el valor de una función en un punto z0 multiplicado por este índice, lo puedo calcular como esa constante, que es 1 entre 2pi, y ahora aquí va la parte que es int intrigante, la integral sobre una curva sigma de f de z entre z menos z0 de z. Quizá puesto así, el enunciado es un poquito más complejo porque ustedes me van a decir, bueno, a ver, está más fácil evaluar una función que calcular una integral. Estoy de acuerdo con ustedes. Pero fíjense, vamos a extrapolar esto. Y mejor vamos a ponerle un poquito de más este de más coco a lo que estamos diciendo y fíjense qué es lo que nos estará diciendo. Nos está diciendo este teorema que los valores de una función, ¿no? En el punto este z0. Claro, multiplicado por este número que es el índice. No me puedo desaparecer de. A no sé que, que la curva sea simple. Pero bueno. Es el valor de esta función, ¿no? Multiplicado por este índice. Fíjense que lo que nos está diciendo esto es. Lo puedes calcular integrando. Sobre una curva. Que rodea al punto sobre el que está circulando la, el valor de la función f ¿No? Entonces, en ese estilo es que esta, este teorema de Cochet es como una propiedad promedio ¿No? Porque nos está diciendo, fíjense Voy a hacer un pequeño dibujito bien bobo, pero que creo que vale la pena hacer Si ustedes tienen, ¿no? Su plano complejo Ah, no quiero esto Quiero esto que tengo acá Ah, entonces si ustedes tienen su plano complejo ¿No? Tienen su región, ¿no? Donde está la función esta f y tienen ahí una curva metida Entonces, a ver, vamos a poner una curva metida Que tiene que ser cerrada Ajá Que rodea al punto Z0 Entonces, el, la fórmula integral de Cauchy nos dice, ¿no? Que uno puede poner información de esto Fíjense Sabiendo Cuánto vale Una cierta integral Pues, justo, ¿no? Sobre la curva ¿No? Una curva que rodea Z0 Entonces, esto sí ya se ve como una propiedad del promedio ¿No? O sea en general, fíjense que, de hecho, uno podría decir, o sea, para que fuera una propiedad del promedio, así, en general, tendría, ¿no?, que saber a los alrededores cuánto vale, ¿no?, la integral, para poder determinar la, la este, cuál, cuánto vale, ¿no?, la f en el punto está cero. Pero vean que el teorema es más significante porque te dice, no te importa todo lo que encierra la curva, nada más te importa la frontera de la curva, ¿no?, entonces, sí es cierto que es un promedio, pero no es un promedio sobre toda la región que encierra la curva, sino simplemente sobre la frontera de la curva, ¿no?, por eso que es un teorema que está increíble, inclusive desde este punto de vista un poco más teórico, ¿vale? Eh, en el siguiente capítulo vamos a darle un poquito más sentido a esto que acabo de decir, porque hay una propiedad que se llama la propiedad del promedio, ¿va? Esta la vamos a ver en el siguiente capítulo, pero yo creo que intuitivamente es claro, ¿no? Que sí, ese teorema de Cauchy sí nos está diciendo que los valores de una función los puede pensar uno como una propiedad del promedio, pensándolas como los acabo de decir ahorita, ¿va? Entonces... Repito, eso lo vamos a formalizar, formalizar más en el siguiente capítulo No es que sea más difícil la, no es que sea difícil la demostración, de hecho es bien boba Pero eh, orden no nos interesa formalizar bien eso ¿no? Nada más quiero hacerles ver, ¿no? Que el teorema de Cauchy, uno lo puede leer de esa segunda forma, ¿vale? Ok, entonces, es la pequeña notita que quería eh, poner decirles ahorita, ¿va? Ahora, otra observación que es importante eh, Si ustedes han checado algún libro de texto o, si checan algún libro de texto porque quieren leer la fórmula de Cauchy, eh, ustedes se van a poder encontrar que en muchos libros aparece la siguiente fórmula, que es la que les pongo aquí. ¿No? O sea, bajo las hipótesis de nuestro teorema, a ver, agregando una hipótesis extra, que es: si yo integro sobre una curva que es simple, es decir, que no tiene autointersecciones auto y que, escúchame, pues ¿no? o sea, se cierra dando vueltas nada más una vez. La fórmula integral de Kochi se suele escribir de esta forma, ¿va? Vean que la fórmula que nos estamos dando implica esa fórmula que viene en muchos libros Porque, pues si uno tiene una curva simple, esas curvas simples pues nada más dan una vuelta al punto Z0 ¿No? Pues, si dan una vuelta al punto Z0, el número de vueltas, o la n vale 1 Y por ende es que la puedo quitar de la fórmula Entonces, esa es la fórmula que uno puede encontrar, ¿no? en muchos libros Pero la que nosotros estamos dando es mucho más general porque, repito, nos está cargando la información de cuántas vueltas le da la curva al punto en cuestión. ¿Va? Pues en cualquier caso, nuestra fórmula vean que implica trivialmente hasta que vienen los libros. Y de hecho, para ser inclusivo un poquito más este explícitos, en los libros, muchas veces ni siquiera viene una fórmula para cualquier curva. Sino que muchas veces nada más viene para el caso de un disco o una bola. Viene para la frontera del disco. ¿Va? Entonces viene esta fórmula donde aquí, como sigma, pone la frontera del disco. Otra vez trivialmente en nuestro teorema, ¿no? Implica ese teorema porque como aquí vale para cualquier curva, en particular vale para si estoy parametrizando un disco. ¿Va? Y la razón es sencilla, ¿no? O sea, si piensan un poquito, ¿no? En eso que les acabo de decir de que F Z0 es promediar sobre la frontera. Vean que Como aquí lo único que me importa es tomar una curva que rodea Z0, dada cualquier curva, siempre puedo meter ahí una circunferencia que rodea Z0, ¿no? Y por el teorema homotópico de Cauchy, calcular la integral sobre la curva roja o sobre un círculo que está aquí metido es lo mismo. ¿No? Entonces, pues por eso tal razones que muchos libros prefieren poner el disco. Nosotros lo estamos poniendo, repito, más general, pues, porque está más chido tener resultados más generales, ¿no? Este, y en cualquier caso, como les dije, no ya estamos viendo que nuestros resultados implican los que vienen en los libros. ¿Vale? Ok. Entonces, esa es la motita y la observación que quería hacerles en torno a... Este teorema de Cauchy, una vez que ya le dimos la primera leída y que ya conocemos la demostración, ¿sale? Ahora, ustedes me pueden preguntar, a ver, ok, está chidísimo el teorema, teóricamente está padre, pero, tú nos dijiste que es un teorema poderoso porque ayuda a hacer cálculos. Muéstrame algún ejemplo donde se vea por qué es poderoso y por qué permite hacer cálculos, ¿va? Entonces, vamos a ver un par de ejemplitos donde... Veamos el poder en términos de cálculos de esa fórmula integral de Cauchy. ¿va? Entonces vamos a hacer primero este ejemplo que tengo aquí, ¿va? que es el que aparece como ejemplo 33. Entonces vean, el ejemplo 33 nos pide calcular la integral sobre el círculo unitario, fíjense, de la función seno de e a la z entre z. A ver, no sé ustedes, pero yo estoy seguro que si yo les hubiera puesto esta integral en alguna tarea más de uno se hubiera espantado, porque diría, híjoles, a ver, lo que tengo que hacer para esa integral es, tengo que parametrizar el círculo unitario, eso no es difícil, ¿no? Puedo parametrizarlo, o sea, si la quiero como una función del 0,1 a los complejos, eso lo puedo, lo puedo parametrizar como e a la 2pi t, ¿no? Digo, ahí no hay problema. Pero, cuando uno empieza a hacer aquí los cálculos, ahí es donde se puede poner peligroso, ¿no? Porque, si uno calcula, ¿no? ¿Cuál será esa integral sobre la parametrización que dimos? Fíjense que ahí sería, tomar seno de e, a la e a la 2pi t dividido entre e a la 2pi t, luego por la derivada de eso que es e a la 2pi t por 2pi, ¿no? Entonces tendría uno que hacer cálculos y está complejo porque pues ya en un seno, ¿no? Y además pues tendrías, ¿no? Que a veces aplicar una exponencial elevado a otra exponencial. No sé ustedes, pero suena nada trivial hacer esa integral, ¿no? Por la pura definición. Vamos a ver cómo el teorema o la fórmula integral de Cauchy... Es milagrosa porque este teorema no sale, o sea, esta de cálculo no sale en una pasada Vamos a ver cómo hacerlo. Entonces, para eso, vamos a notar lo siguiente. Veamos que la función del numerador, porque recuerden, aquí las condiciones son sobre la función del numerador, ¿no? Simplemente hay que pedir que sea holomorfo a la función del, del numerador. Entonces, notemos que si uno considera la función seno de e a la z, esta función como función de los complejos en los complejos, es holomorfa en todo su dominio. Es decir, es entera. ¿No? ¿Por qué? Porque la exponencial es entera y el seno es entero. Y composición de funciones holomorfas es holomorfa en los puntos, ¿no? Donde. Del dominio, ¿no? De las funciones. Y bueno, donde hay que pedir también que se puedan componer, ¿no? Pero como estas funciones van de los complejos a los complejos, siempre las puedo componer. Y por eso tengo holomorfía en todos los puntos del dominio. Entonces, esta función es entera. ¿Va? Y bueno, recuerden que además venía la, la condición esta extra, ¿no? Y que hay que pedir que la curva sobre la que integramos se homotópica un punto, ¿no? Bueno, eso no hay problema porque si estoy sobre la circunferencia unitaria, trivialmente la circunferencia unitaria la puedo retraer al origen, ¿no? Es decir, es homotópica al origen, ¿va? Entonces, bueno, sí si cumplo la condición de la homotopía. La curva sobre la que integro sí que es, este, repito, homotópica a un solo punto. Entonces, puedo aplicar la fórmula integral de Cauchy. La fórmula integral de Cauchy, fíjense, me diría que f de 0, la f que estamos tomando aquí, por el número de vueltas de sigma, ahora fíjense, ¿sobre qué punto? Sobre el punto cero, porque vean que en el cociente debe aparecer z menos z 0 ¿no? Z 0 aquí, pues es cero, porque no aparece ningún punto, ¿no? Entonces, el número de, de vueltas de sigma sobre el punto cero, tiene que ser 1 entre 2 pi, la integral sobre sigma de f de z, entre z de z. Vean que esa integral que tengo aquí del lado derecho, es precisamente la integral que quiero calcular aquí, ¿no? Porque repito, aquí z 0 Z, Z sub 0 es 0 ¿Vale? Ahora, pues nada más hay que ver qué sucede del lado izquierdo Del lado izquierdo, pues el número de vueltas Pues es justamente 1 Porque estoy integrando sobre la circunferencia unitaria ¿No? No estoy dando una sola vuelta Entonces esa cosa que tengo aquí es 1, por eso les decía que En muchos cálculos, esto lo puedo calcular a ojos Sin hacer la integral, Entonces, vale 1 Entonces nada más hay que ver cuánto vale f de 0 ¿Y quién es f de 0? Pues como mi función f fue aquí el seno este Pues f de 0 es... Seno, ¿no? De e a la 0, aquí debe ser 0. E a la 0 es 1, entonces es el seno de 1. Y pues, ¿cuál es la definición del seno? e a la i por 1 menos e a la menos i por 1, ¿no? Que nos queda e a la i menos e a la menos i entre 2i. ¿No? Entonces eso es lo que vale f de 0. Entonces, pues aquí que concluimos, ¿no? Que esa integral que tengo aquí la puedo calcular como 2pi por lo que tengo acá. f de 0. Vale esto, el número de vueltas vale 1 Y entonces pues justamente nos queda nada más esto No sé es ustedes Pero yo con este ejemplo ya estaría muy emocionado ¿No? Porque Vean que es trivial calcular la integral ¿No? O sea, esa integral que repito Si uno va a la definición, espantaría Intentar calcularla por la definición Vean que aquí nada más es Fíjate cuántas vueltas das evalúa tu función y listo la única magia para aplicar la fórmula integral de Cauchy es saber qué función f tengo que poner aquí arriba. ¿No? Sabiendo qué función f tengo que poner, que en este caso es bastante claro, y cuál es el punto z0 sobre el que estoy trabajando, interpretando esas dos cosas, ya la, la integral es regalada. ¿Vale? Entonces, bueno, ya tenemos un primer ejemplo. Sorprendente, si eso no le sorprende Pues está canijo, ¿no? Porque de verdad es increíble La facilidad con la que uno pueda, puede Calcular integrales con esta fórmula Entonces, Y ese ejemplo, pues es sorprendente, repito Por lo que les digo, si uno quiere hacer esto por definición Daría hasta miedo Intentar hacer la definición, ¿no? Los primer ejemplo Ya lo tenemos Segundo ejemplo Vamos a calcular ese integral que tengo aquí ¿No? La integral sobre una circunferencia de radio 2, centrada en el origen, de la función 1 entre z cuadrada más z más 1. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Pues quiero ocupar el teorema o la fórmula integral de Cauchy, ¿no? La fórmula integral de Cauchy nada más sabe calcular cosas cuando tengo funciones del estilo. Una función arriba que es holomorfa, Cociente Z menos Z0 Fíjense que como aquí tengo Z cuadrada más Z más 1 No puedo aplicar directamente la fórmula integral de Cauchy Porque el cociente tiene que ser pues justamente ¿no? un polinomio de grado 1 ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a obligar a que esta integral se vea ¿No? Como una integral de estas Y para eso lo que voy a ocupar es un argumento de fracciones parciales ¿No? O sea Básicamente lo que quiero es Expresar el denominador, o la función 1 entre z cuadrada más z más 1, como algo que tenga la forma a dividido entre z menos z0 más b entre z menos z1, donde a, b, z0 y z1 son números complejos, ¿no? Y bueno, pues para eso ya se imaginan, ¿no? o sea, la idea de hacer las fracciones parciales es como siempre, ¿no? O sea, eh, pues uno puede. Vamos a pensar en cómo descomponer este polinomio, ¿no? De grado 2. En el producto de dos polinomios de grado 1. Y ahí se nos va a ocurrir cuál es la descomposición, ¿no? En fracciones parciales. Entonces, para eso, hay que. La forma más sencilla de hacerlas, o una de las más sencillas es, pues vamos a buscar los puntos donde el denominador es 0, ¿no? Que es equivalente a resolver esta ecuación. Y aquí puedo aplicar la fórmula general, ¿no? Si se aplica la fórmula general, pues no es nada difícil, ¿no? Ver que el punto Z1 y Z2, que son raíces, son esos que tengo aquí, ¿va? Eso no lo vamos a hacer porque pues, digo es algo que desde la secundaria saben hacer, ¿no? O sea, nada no más es que se una formulita y, y listo, ¿no? Les da esas, esos valores, ¿va? Ahora, aquí va la parte que, una parte que es importante, ¿va? O sea, vean que si yo obtengo cuál es Z1 y Z2, a ver, de entrada déjenme saltarme una línea, ya puedo obtener la descomposición en fracciones parciales, ¿no? Que uno puede checar directamente, ¿no? Que es esta, esta descomposición que tengo aquí, ¿no? O sea, fíjense, si uno toma las fracciones que tengo aquí y hace la diferencia que tengo acá, Fíjense que el denominador me queda el producto de los denominadores, ¿no? Que por descompo, por la forma en la que lo elegimos, pues ya tiene que ser, ¿no? O sea, el cociente que queremos. Ahora, ¿qué sucede? Si no tomo la diferencia de las dos fracciones, fíjense que el numerador nos va a quedar z menos z2, luego eso menos, paréntesis, z menos z1, ¿no? Se va a ir la z y me va a quedar, ¿no? Z1 menos z2, que a la hora de hacer cociente, pues me va a quedar el 1 que tengo aquí. ¿no? Entonces aquí al menos ya checamos que esta fracción, si no es esto que tengo acá, ¿No? Y vean, ¿no? Que aquí esto logra lo que queríamos, ¿no? O sea, porque aquí ya tengo una, fracciones del estilo 1 entre z menos un cierto punto, que es z1 1 entre z menos otro cierto punto, que en este caso es z2 Y tengo aquí un cierto coeficiente Que es 1 entre z1 menos z2, ¿no? Entonces, si uno aplica aquí la linealidad de la integral Vean que si yo quiero calcular la integral, ¿no? Sobre esta circunferencia, ¿no? De radio 2 entrar en el origen Pues uno la puede calcular como la constante Que es 1 entre z1 menos z2 multiplicado por las integrales en cada uno de los factores que tengo aquí con su respectivo signo ¿va? y eso está padrísimo porque entonces aquí ya puedo aplicar el teorema de Cauchy ¿no? nada más hay que checar algo para poder aplicar el teorema de Cauchy recordemos que una condición también importante y por eso quería hacer este ejemplo es que recuerden que la curva tiene que encerrar al punto en este caso Z1 y al punto Z2 Entonces, ¿cómo vamos a hacer para hacer eso? pues vamos a calcular su norma si la norma de esos puntos es más chiquita que 2, ¿no? Pues estuvo, puedo aplicar el teorema de Cauchy. Pero eso es sencillo, esa es la razón por la que aquí calculamos las normas, ¿no? La norma de Z1 y la norma de Z2, vean que por definición son la raíz de la parte real más la parte imaginaria. Eh, cada una de ellas al cuadrado. Vean que la parte real aquí es menos un medio. Si lo al cuadrado no me importa el signo, porque aquí aparece nada más un medio al cuadrado. Y luego aquí la parte imaginaria es raíz de 3 entre 2, para el caso de Z1. Y menos raíz de 3 entre 2, ah, para el segundo caso. En cualquier caso, cuando elevo al cuadrado, los signos desaparecen y me queda simplemente la raíz de 3 entre 2 al cuadrado. Si ustedes calculan eso, les queda 1. Entonces, como esos puntos tienen norma 1, trivialmente se encuentran dentro de la circunferencia de radio 2. Entonces, puedo aplicar el teorema de Cauchy. ¿Qué me diría el teorema de Cauchy? Bueno, pues aquí vean que la función del numerador puedo tomarla como 1. ¿No? Entonces, el teorema me diría, bueno, si tú multiplicas el valor de la función, que es 1 por el número de vueltas, que también es 1... Eso es lo mismo que 1 entre 2 pi es integral, ¿no? Como yo nada más quiero calcular esa integral, paso el 2 pi al otro lado y me va a quedar aquí. 2 pi por el 1 que obtuvimos de tomar la función valorada en el punto por el número de vueltas. Y me queda lo mismo para ese segunda integral, ¿no? Entonces, pues esta integral que tengo aquí vale 0. ¿Vale? Entonces, vuelve a ser insistente. Si uno le hubiera puesto esta integral, a lo mejor no es tan difícil de hacer, ¿No? Uno te agarra y hubiera seguramente separado exactamente igual lo mismo. Pero aquí lo que puede ser un poquito complicado es la parametrización, ¿no? Porque a la hora de parametrizar, pues aquí tendría, ¿no? O sea, no es, no es fácil deshacerse del punto Z1 y Z2, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estoy integrado sobre este círculo, ¿no? Entonces a lo mejor ahí va a haber un poquito de chamba porque si uno quiere hacer la definición. Aquí les, va, les quedaría e a la 2. A, e, a ver, sería 2 por e a la 2pi y t Si toman, otra vez, ¿no? Como regreso de la integración del 0, 1 Como dominio Pero es, ahí les quedaría un menos z1 Y aquí arriba les quedaría, les quedaría la derivada del e a la 2pi ¿No? O sea, el punto es El cociente no se simplifica tan fácil ¿no? Entonces tendrán que ver qué hacer con el cociente Para poder hacer la integral Entonces, esta integral sí requiere cierta chamba Si no la quiere hacer por definición Ahí a lo mejor lo que les convendría más sería Ocupar el teorema este de deformación, ¿no? Para... Mandar esta integral a un círculo centrado en Z1 Y que les saliera más fácil Y que pudieran tomar, ¿no? O sea, como curva de integración Algo que les hiciera desaparecer el Z1 ¿No? En cualquier caso vean que sí hay que hacer un poquito de más chamba Para calcular esa integral Y otra vez La fórmula integral de Cauchy es maravillosa Porque solamente con Asegurar que la región encierre Al punto sobre el que quiero integrar Ya me da de, de, de forma de el cálculo ¿Va? A ver ¿Tiene alguna duda o alguna pregunta? ¿No? Si pudieran ver que yo soy súper emocionado porque es un terremoto <risa> Este, bueno. Este, pues ahí está, ¿no? O sea, ya vimos dos ejemplos y, y creo que son dos ejemplos buenos, ¿no? O sea, nos permiten, otra vez, no tienen dos moralejas, ¿no? La, el primero yo creo que la moraleja sería, lo importante para aplicar el teorema de Cauchy, o una de las cosas importantes es, Ver la función holomorfa, ¿no? En cuestión, que en el segundo caso fue trivial porque la tomamos como 1. Y el punto, ¿no? Que en este caso el z sub 0, repito, era 0. ¿no? Tomando, checando la función, ¿no? Y el punto sobre el que puedo integrar La idea es, hay que reescribir esa integral, ¿no? De tal forma que, pues, podemos aplicar el teorema de Cauchy Que es básicamente, repito, ¿no? O sea, buscar la función Darse cuenta de que, pues, la curva, ¿no? Sobre la que integro, si rodea el punto, ¿no? Que aparece como denominador en el z z sub 0. Y de ahí aplicar la definición. Y en el segundo ejemplo, la moraleja es, bueno, si no tienes un cociente, ¿no? Por un polinomio de grado 1, intenta obligarlo lo que te vuelva cociente, ¿no? Y otra vez, no olvides que para poder aplicar el teorema, hay que buscar esa condición de que la curva tiene que rodear tu punto, ¿no? El punto que aparece en el denominador, ¿no? Ya es el Z1 o el Z2 en este caso, ¿no? o el Z0 en la definición o z en la fórmula integral de Cauchy. ¿vale? Entonces, esos son los, los tres, digamos, los requerimientos que tenemos que tener en cuenta para aplicar el teorema de Cauchy. ¿no? Buscar la función f, darnos cuenta cuál es el punto z0 y checar que la curva de verdad rodea al punto z0. Teniendo eso en mente, ya uno va de gana y ya puede aplicar directamente el teorema de Cauchy, no nada más checando el número de vueltas, valorando la función. Y no olvidando por supuesto que la función tiene que ser holomorfa Ojo, la F ¿Va? Ok, entonces Ya tenemos nuestro maravilloso teorema de Cauchy ¿Va? Ahora, ¿Qué sigue para nosotros? Bueno, resulta ser que el teorema no para aquí ¿A qué me refiero con esto? ¿no? El teorema decía si tengo una función holomorfa F de Z0 por el número de vueltas de la curva en Z0 Es 1 entre 2pi, la integral de F de Z Entre Z menos Z0 Y eso integrado ¿no? respecto a Z Va, entonces tengo esa fórmula que está ahí Y repito, ya es una fórmula, espero yo habernos convencido, maravillosa en términos de cálculos Y además nos dice algo teóricamente interesante ¿no? Que es como una propiedad de promedio Pero en puntos de frontera No, todo, no el promedio de todo lo que encierra la curva ¿no? Que es algo bien interesante, ¿no? Ok, entonces, ahí está. Ya desde el punto de vista teórico y el punto de vista de ejemplos, ya es un teorema bastante interesante, ¿no? Ahora, pero como les dije, la cosa no para aquí. Porque resulta ser que la fórmula esta de Cauchy tiene una generalización, o tiene generalizaciones, mejor dicho. Porque no solo nos va a permitir calcular puntos no donde evaluamos la función sino de hecho nos permite calcular también derivadas que es lo del siguiente teorema que vamos a ver ahorita que es lo que se, se le va a llamar no o sea, son fórmulas de Cauchy pero para las derivadas de una función vale eh, entonces les voy a dar un poquito de cuál sería la cuál es la intuición que está en el fondo de esto y aquí ya vamos a ver el teorema este técnico que les dije que va a ser que va a estar complicado de ver entonces a ver vamos a pensar en el teorema de Cauchy lo voy a subrayar aquí en el caso de una curva simple. había mucho que en ese caso el teorema no adquiere esta forma. F evaluado en Z0 es 1 entre 2 pi. La integral sobre sigma de F de Z entre Z menos Z0. Aquí no aparece el número de vueltas porque recuerden que la curva es simple. Y nada más de una sola vuelta. Entonces el número de vueltas vale 1. ¿Vale? Entonces ahí está. Entonces esta sería la fórmula de Cauchy. Entonces a ver. Vamos a pensar un poquito como luego piensan los físicos. Es decir. Sin mucho cuidado a la parte formal. Imagínense que yo les digo a ver. Tiene esa fórmula integral, derivemos respecto a z0, ¿no? Un físico podrá llegar y decir, a ver, derivar en z0 es, pues del lado izquierdo me quedaría la derivada de z0, está chido. Y el lado derecho pues tendrá que derivar, ¿no? Respecto a z0. Bueno, pues derivo. ¿Qué es lo que hacen los físicos, no? O sea, si tienen una derivada y un integral, a ellos no les preocupa y cambian la integral con la derivada. Dicen, ah, mira, pues cambio la integral por la derivada, aquí me va a quedar esta derivada. Y vean que lo pongo como derivada parcial porque esta función que tengo aquí tiene dos argumentos, ¿no? Z y Z0. Entonces, allá la derivada parcial resulta Z0. Y si ustedes derivan, ¿no? Parcialmente esta función que tengo aquí, pues justamente nada más hay que derivar, o sea, hay que derivar justamente la parte donde aparece Z0, ¿no? Que es Z menos Z0. Y la derivada en este caso, pues les quedaría pues justamente 1 entre Z menos Z0 al cuadrado. ¿No? Fíjense que desaparece el signo de menos que deberá aparecer aquí en la derivada porque como derivo resulta Z0, el menos que vendría la derivada de 1 entre z menos z0 se cancela con el menos que proviene de cuando yo derivo z menos z0 respecto a z0. ¿Va? Entonces, me queda la fórmula que tengo acá. Entonces, hay a un físico no se le da tan raro decir f' en z0 es este integral que tengo acá. ¿No? Y uno diría, pues está chido, ¿no? O sea, sin embargo hay un paso que es un poquito un paso preocupante. Que son muchos, muchos pasos que luego a los físicos como que no les interesa justificar. Digo, lo que hacen los físicos tiene su magia, ¿no? O sea, no, no crean que yo esté diciendo, ah, los físicos hacen cosas raras, ¿no? O sea, quizás a veces no hacen cosas tan formales, pero es sorprendente muchas veces a los resultados a los que llegan, ¿no? Sin ser formales, ¿no? Entonces, lo único que estoy diciéndoles acá es, si uno hiciera el argumento aquí de forma descuidada, llegaría a esta formulita que tengo aquí, que ven que lo que nos diría es, la derivada en Z0 es 1 entre 2 pi, la integral sobre sigma, de f de z en z menos z0 al cuadrado de z. ¿Va? Y es una formulita que, repito, si uno hace mucho cuidado, llega a ella, uno puede decir, bueno, pues está chida, a lo mejor es cierta, ¿no? Yo les digo, si uno no lo hace con cuidado, pues va a decir, bueno, si sí es cierta, ¿no? Nada más derivé y listo. El punto aquí es, aquí hay un paso que, repito, requiere de un cierto argumento, que es, aquí en el cambio, ¿no? De la derivada. Pasando, conmutando con la integral Pues ya les dije, ¿no? Para a lo mejor un físico no tendría ningún problema Pero en matemáticas Este tipo de cosas tienen problema ¿no? Porque ustedes recordarán que en sus cursos de cálculo Siempre los profesores son bien insistentes En que hay que tener cuidado Cuando uno quiere calcular el límite De una integral, porque eso en general No es la integral del límite ¿Qué es lo que está sucediendo aquí, no? Una derivada al final de cuentas es un límite, ¿no? Entonces aquí tengo el pro, este proceso del estilo El límite de una integral estoy viendo que es la integral del límite y tomando esto no esta esta observación que les hacen sus profesores de cálculo de que es hay que tener cuidado cuando cuando conmuto límites con integrales aquí es donde está el paso que uno tendría que justificar para de verdad dar una demostración formal de que esa fórmula vale ¿va? entonces a ver cuál es la moraleja de esto la fórmula que estamos poniendo aquí sí vale es decir voy a poder calcular la derivada de la función f en el punto z0 Mediante la fórmula que tengo aquí Que es a lo que me refiero con las fórmulas ¿No? De Cauchy, pero para derivadas Este ya es una de, un ejemplo de una de ellas Pero Requiero hacer un argumento Para poder justificar la igualdad que dejé aquí subrayada ¿Vale? Entonces, el teorema que vamos a demostrar A continuación, o que vamos a empezar a plantear Para demostrar Nos va a decir ¿Por qué puedo intercambiar la derivada con la integral en este caso? Para poder llegar a esa fórmula que repito va a ser la fórmula integral de Cauchy, pero para la derivada de una función. A ver, lo que va a ser más sorprendente antes de pasar a este resultado, ¿no? Que va a ser un resultado bien técnico, los aguas, porque ese resultado va a requerir varios cálculos interesantes. A ver, quiero decirles algo no, antes de pasar a la función de este resultado. La cosa no va a parar aquí Resulta ser que no solo voy a tener una fórmula para la derivada de una función Sino que voy a tener una fórmula para la derivada, la caésima derivada de, la, de una función ¿Vale? Que aquí como denominador va a aparecer K más 1 Y voy a tener exactamente lo mismo que tengo aquí ¿Va? Entonces, ok No olviden que lo que voy a hacer ahorita Quiere llegar a esta fórmula de Cauchy para las derivadas ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque el resultado que vamos a demostrar es bien técnico Y a lo mejor se les puede olvidar que queremos obtener un resultado para las derivadas La demostración es un poquito larga y tediosa ¿Vale? Entonces, bueno El resultado que voy a poner ahorita Repito A lo mejor les puede parecer que no tiene mucho que ver Pero tengan en mente que lo que quiero es Justificar esta igualdad que tengo aquí Y dar un teorema que me permita calcular La derivada enésima De cualquier función holomorfa en z En valor en un punto z cero Utilizando un integral ¿Va? Entonces, ok. Teniendo eso en mente, nuestro resultado o nuestro lema súper técnico es el siguiente. Supónganse que tienen una función, una curva, ¿no? Del intervalo 0, 1, en un conjunto U. Que este conjunto U es lo de siempre, ¿no? Un subconjunto de los complejos que es abierto y conexo. Eso quizá debería agregar. ¿Va? Y aquí va. Primera cosa técnica Es un teorema que está hecho muy a calzador Porque requiere las hipótesis mínimas y necesarias Para que vale ¿Va? Entonces a ver, fíjese ¿Por qué estoy diciendo que es a, calza a calzador? Fíjese Tengo una función f Que está definida En el Justamente, ¿no? La imagen de la curva con la que estoy empezando ¿Va? La curva esa ¿no? La, la curva, ¿no? Que va del 0, 1, ¿no? Entonces vean No se tiene una función como en muchos teoremas Globalmente definida en un como les digo, el termo es minimalista y lo que está diciendo es, nada más voy a pedir que la función que yo tomo esté definida sobre la curva, ¿vale? Y no solo eso, sino que además voy a pedirle que sobre esa curva, la imagen de la curva sea, la función está acotada y que sea integrable, ¿va? Entonces otra vez, dos hipótesis bien minimalistas. Por lo general pedimos función, una función que sea holomorfa. Aquí solo estoy pidiendo que sea acotada e integrable, sobre la curva, no, la imagen de la curva. Ok. Con esos datos voy a definir una función, fíjese, que va a ir de los complejos, quitando la imagen de la curva en los complejos, y que va a tener la siguiente regla de correspondencia. F, valorado en un punto Z, va a ser 1 entre 2pi, la integral sobre la curva sigma, de F de Xi Entre Xi menos Z Y eso lo voy a integrar respecto a Xi ¿Va? Vean que esto es una, una condición parecida a la que tengo ¿No? La fórmula integral de Cauchy La que conocemos ¿Va? Aquí nuestra Z normal sería lo que jugaría El papel de Z0 Y nuestra Xi aquí sería Este... El Z normal ¿No? Que aparecía en la fórmula integral de Cauchy ¿Va? Entonces tengo esto Y vean que Justamente, como aquí estoy integrando sobre la curva sigma, aquí la razón por la cual uno observa que la f solamente pido que esté definido sobre la imagen de Xi, no Porque si uno quisiera calcular esta integral por definición, recuerden que la definición diría, evalúa la función sobre la curva, pues ahí aparece la función de f evaluada, ¿no? Sobre los valores de la imagen de la curva sigma. Y aquí aparecería sigma de t menos z, eso no hay problema. Lo importante es la f tiene que estar nada más definida en la imagen, ¿no? Porque tenga sentido esta integral. ¿Va? Ok. Entonces, bueno, ya que vimos que todo está en su lugar, al menos en las hipótesis, bueno, define esta función. ¿Qué es lo que dice el teorema? Que bajo esas condiciones, la función f que así definimos va a ser holomorfa en todo su dominio. ¿Va? Y que además de ser holomorfa, la derivada va a estar calculada como la dijimos arriba. Es decir, va a ser 1 entre 2 pi, la integral sobre sigma de f de xi entre xi menos z al cuadrado. Es decir, básicamente que la derivada la pude haber calculado como lo hicimos aquí. Cambiando la derivada, ¿no? Del lugar con la integral. ¿Ok? Entonces, ese es nuestro teorema. ¿Sí? Es un teorema bastante técnico. Bastante interesante. ¿No? Que nos está diciendo cómo de una función f calculada. ¿No? O definida con un integral Puedo yo Calcular la derivada ¿Va? Ok, quedan dos minutos Como repito que la demostración Es técnica y todo No tiene ni siquiera sentido que empiece a hacer la demostración Porque pues, mañana la vamos a tener que repetir Además seguramente se les va a olvidar eh, Entonces voy a parar la clase Del día de hoy aquí ¿Sale? Nos vamos a ver mañana Demostrando Este lema y mañana vénganse, ¿no? O sea, mentalizados en que la demostración que vamos a hacer va a ser técnica. ¿Va? ¿no? Entonces, ok. Si es, alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, eh, con todo gusto puede, puede hacérmela ahorita y se la, la respondo. Y si no, nos vemos el día de mañana, ¿sale? Entonces, quien se tenga que ir, eh, nos vemos mañana y que tengan un excelente fin de semana. ¿Va? ¿no? Que estén muy bien.